Eh, es un placer y un honor inaugurar el ciclo Tierra, Cultura, Vida con María Sánchez. Eh, la idea, voy a intentar explicar un poquitín de dónde surge la idea del ciclo. La idea es bastante honesta y parte de una necesidad de, de contar desde otros lugares, desde un medio rural, que en concreto desde La Ortiga nos fuimos a habitar en el año 2005, eh, ...el proyecto Nación en Santander en el año 96... ...pero en el año 2005 empezamos a hacer cosas desde el medio rural... ...y nos dimos cuenta de que quizás eh, eh, la cultura estaba demasiado centralizada... ¿no? ...y se entendía que la cultura que se hacía en las capitales, en las ciudades... ...en lo urbano era una cultura como mucho más mejor... ¿no? ...entonces nos dábamos cuenta de que quizás había una mirada un poquito... Eh, ...paternalista muchas veces, idílica otras... Que, que nos encajaba en unos márgenes no siempre, no siempre cómodos. ¿no? Eh, en, en los últimos tiempos se habla muchísimo del medio rural como objeto, como posibilidad política o económica de esta España vaciada y, y de este tipo de, de discursos, entonces eh, somos personas que, que nos atraviesan este tipo de, de problemáticas y creíamos que en la ortiga teníamos algo que decir al respecto y entonces eh, pues dimos forma a este, a este ciclo Tierra, Cultura, Vida, que como sus tres palabras indican tiene que ver con la Tierra tiene que ver con la cultura y tiene que ver con la vida, con poner a las personas en el centro de la vida, ¿no? que no sea solamente un recurso económico o un objeto, queremos paisajes donde las personas vivan y donde se escuchan las personas que hacemos cosas. En este sentido, eh, tenemos una invitada de honor, María Sánchez, que inaugura hoy el ciclo, eh, yo antes la venía comentando, que Tierra de Mujeres es la excusa, la presentación de su libro, que es una maravilla, yo recomiendo leer, así como Cuaderno de campo su primer libro también de, de, de poesía, que está en la bella Varsovia, eh, es una excusa para hablar de cosas que nos gustan, ¿no? que lo veníamos comentando para hablar del campo, para hablar de los animales, para hablar también de las mujeres rurales. En este sentido yo quería invitaros a que esto, más allá de que una presentación unidireccional del libro, fuera una conversación colectiva donde podáis interrumpir, preguntar a María eh, lo que realmente os apetezca, ¿no? las dudas que tengáis o comentarios que la queráis hacer. Eh, María, como os decía, eh, ella es veterinaria de campo y escritora, eh, colabora habitualmente en medios digitales y en papel sobre literatura, feminismo, ganadería extensiva y cultura. Eh, las entrañas del texto es un proyecto desde que invita a reflexionar sobre el proceso de creación y también tiene un proyecto que a mí personalmente me encanta que es Almáciga donde ella recoge palabras de nuestro medio rural que creo que es una función importante, ¿no? así como los dialectos o las lenguas que tiene, que tiene el Estado español. Eh, su primer poemario lleva por título Cuaderno de Campo, está editado en la bella Varsovia en el año 2017 y luego escribe ese ensayo maravilloso que es Tierra de Mujeres del que hoy yo la invito aquí a que, a que nos hable. Muchísimas gracias María por estar con nosotros y tú ya es la palabra. Vale, muchas gracias María, muchas gracias a la vorágine, a, a la ortiga, la verdad que es un placer estar esta tarde con vosotras y vosotros y reitero lo que ha dicho María, para mí, bueno, he intentado, no sé si lo habré conseguido, pero en todas las presentaciones y encuentros que he tenido en torno a Tierra de Mujeres, para mí es fundamental que haya una conversación, creo que es interesante que, que compartamos opinemos ¿no? y que nos cuestionemos. ¿no? Eh, a mí me gusta pensar siempre este tipo de presentaciones como una majada, siempre tiro para pa el campo. ¿no? que Una majada, bueno, imagino que lo sabréis mucho, es el sitio donde los pastores en la montaña, los humantes, descansan por la noche y refugian a los animales. En ese suelo los animales se alimentan y con su heces el suelo se enriquece y crece uno una nueva vida, ¿no? Entonces yo creo que también aquí podemos hacer una majada con nuestras palabras y, y con nuestras ideas, ¿no? Eh, la excusa es un poco tierra de mujeres, pero aquí podéis preguntarme lo que queráis y podemos hablar de, de lo que queráis, ¿no? Tierra de mujeres nace un poco de, del cansancio y del enfado, nace de varias cosas, pero uno de los principales motivos que me pone a mí a escribir Tierra de Mujeres eh, es el, la total desconexión que hay entre el medio rural que nos vende la televisión y los grandes medios, ¿no? frente a los medios rurales, a mí me gusta hablar siempre en plural de medios rurales porque no hay un tipo de medio rural igual que no hay un tipo de hombre o mujer rural, ¿no? el medio rural es muy diverso, otra cosa es lo que nos quieran vender en los medios, ¿no? Eh, ese tipo de medio rural que yo veía en mi día a día, que me lanzaba la televisión y los periódicos no se correspondía para nada con los medios rurales en los que yo me muevo trabajando, visito y, a fin de cuentas, del que vengo, ¿no? y, y al que aspiro a terminar donde termino, donde espero terminar allí, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones para mí para escribir sobre Tierra de mujeres, ¿no? Otra, os eh, voy lanzando ideas, podéis interrumpirme cuando queráis, es que me doy cuenta que la mayoría, cuando busco esa literatura rural que siempre he leído desde pequeña, me doy cuenta que todos los libros de lo rural que he leído de este territorio, de este país, son todos escritos por... o sea, están atravesados por tres segmentos. Uno es el género, son todos escritos por hombres, otra es la procedencia... ...son todos escritos por hombres que son de ciudades o viven en las grandes ciudades... ...y otros la clase social... ...que son gente de dinero de clase social media alta... ¿no? ...y os pongo un ejemplo... ...Miguel Delibes. ...Miguel, Miguel Delibes me encanta y de pequeña... ...uno de mis libros favoritos era El Camino... ...pero yo comparaba la vida de Miguel Delibes con la vida de mi madre... ...mi madre con 12 años la quitan del colegio... ...en un pueblo de Sevilla, de la Sierra Norte... Eh, mi madre nace en 1960, ¿eh? no estoy hablando de los años 30 ni 40, mi madre es joven, mi madre es del año 60. Pues mi madre la quitan del colegio para ir a trabajar todos los días con mi abuelo, a coger aceituna a un olivar de montaña con una mula. Mientras su hermano, el pequeño, puede estudiar y puede decidir qué hacer con su vida. ¿no? Entonces yo comparo siempre esa, esa vida, ¿no? la vida de mi madre con la vida de Miguel de Libes, que que era un enamorado del campo y un apasionado del campo y de sus habitantes, pero que era un hombre que iba los fines de semana a pasear, a cazar y a disfrutar del paisaje, ¿no? Entonces, claro, yo veía esa, esa rotura, ¿no? Esa, esa contradicción, ¿no? Entonces, empecé a preguntarme por qué no había mujeres de la edad de mi madre, escritoras de lo rural, otra cosa que he hecho en la promoción de Tierra de Mujeres, tuve que hacer una promoción, me tuvieron un día en Madrid, en Barcelona, cada 15 minutos aprendiendo un periodista, y como muchos eran periodistas que solo eran especialistas en cultura, digo, esta gente habrá leído más que yo, ¿no? A todos les preguntaba lo mismo. ¿Me podría decir una escritora de lo rural de la edad de Julio Llamazares o de la edad de Miguel Delibes? No me supieron decir ninguna. ¿Vosotros conocéis alguna? ¿Dónde están esas mujeres? ¿Por qué ellas no han escrito lo rural? Pienso, no lo sé, no me puedo aventurar, pues posiblemente porque no pudieron estudiar lo que quisieron. Yo pienso en mi madre cuando yo era adolescente, yo me enfadaba muchísimo con ella. Yo no entendía porque mi madre era la ama perfecta de casa, qué no quería ir al pueblo. Y claro... Cuando llega el feminismo en mi vida, mi primera reacción es ser muy injusta y muy egoísta con mi madre y por ejemplo con mi abuela, ¿no? porque claro, yo eh, busco veterinarias mujeres, ecologistas, conservacionistas, defensoras del medio ambiente, escritoras, poetas, pero paso en esa búsqueda por encima de la historia de las mujeres de mi familia. Nunca me quise parecer a ella Y... Gracias a esta, a esta contradicción, ¿no? a este choque tan brutal, empiezo a buscar en su historia y empiezo a, a preguntarme a mí misma por qué nunca he querido ser como ellas, ¿no? Porque ella no eran la, la, la referente de mi casa. ¿no? Y empiezo a, a entender eh, a todo lo que renunció mi madre y que mi madre, para empezar, no tuvo opción de qué querer hacer con su vida. No, no la tuvo, tuvo que irse a trabajar y punto, ¿no? Entonces, ese es otro de los motivos por el que escribo Tierra de Mujeres. Una manera de llegar tarde y una especie de duelo, ¿no? A, a, por lo menos de poder rescatar, ¿no? Y de rendirle homenaje y de darle un espacio a esas mujeres donde se sintieran reconocidas. Ya lo digo porque ya han pasado muchas presentaciones y bueno, ya sabéis, yo para mí es fundamental que las presentaciones de Tierra Mujeres haya mujeres del medio rural, me da igual que sean ganaderas, chocolateras, en Valladolid una chocolatera de un pueblo pequeñito, peluqueras, pero que sean mujeres del medio rural las que también cuenten, ¿no? Y servir de altavoz y de espacio para que ellas hablen, ¿no? Hay una cosa que creo que es lo más bonito que me ha traído el libro que es que en todas las presentaciones han venido mujeres que no eran ni de la Sierra Norte de Sevilla, que no eran ni de la edad de mi madre, que eran podían tener historias completamente diferentes, que me decían que, que el libro lo podrían haber escrito de ellas. Que se sentían reconocidas al fin en un libro. Que lo que estaban leyendo podía ser perfectamente su vida. no Y creo que faltaba, faltaba eso. no Y luego otra de las cuestiones, que esta ha sido un poco... No la tenía yo tan madurada, pero después también de debate y de hablar con otra gente, eh, me sacó la idea un poco Rafael Navarro de, de Castro, que es un agroecólogo que vive en Granada, en Sierra Nevada, que ha escrito el libro La tierra desnuda, que está en Alfaguara, que os lo recomiendo. Pues hablando con él sobre este tema, eh, me dijo que, que si analizamos todas las grandes obras de lo rural en España, Todas están, están atravesadas por cosas malas. Por ejemplo, la lluvia amarilla, guay, suicidio, se vuelve loco, no, el último habitante de un pueblo, Los Santos Inocentes, la familia de Pascual Duarte, Intemperie. O sea, ¿a qué podemos reducir toda esta gran literatura la rural, rural? las noticias? Está... Bueno, eso ahora también <risas> ya lo cuento, ¿no? A analfabetismo, hambre, desgracia, traición ignorancia, pobreza. ¿Vosotros creéis que lo rural lo, es solo eso? Es que a mí me da mucha rabia cuando solo se habla de lo rural en ese sentido. Mm, creo que no es así, ¿no? Que lo rural como la ciudad tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y ahora engancho con lo que dice María. Yo, lo siento, a lo mejor algún periodista dirá que soy que la tengo con ellos, ¿no? Pero a mí una cosa que me encanta hacer es leer las noticias, sobre todo los grandes medios. Los, periodi los periodistas locales y de medios locales no tienen esa visión tan, tan atravesada, ¿no? Me encanta analizar, bueno, me encanta, me enfado, ¿no? Las noticias cuando se escribe del medio rural. Mira, eh, el año pasado, el verano pasado, no sé si fue el verano pasado, no, fue el año pasado o el anterior, ya no... Eh, hubo un asesinato en una aldea de Galicia, ¿vale? El país abrió portada con el siguiente titular, terror rural en Galicia. ¿Vosotros veis eso normal? O sea, pasa un asesinato en Madrid, ¿habéis visto alguna vez el título terror urbano? <risa> Voy a otra noticia. Hubo un crimen de violencia de género en Zamora y se pensó que era el pastor, luego no sé si fue el hijo. Pues otro gran medio como es el Confidencial. En su noticia, estoy hablando del año pasado o el anterior, o sea, no estoy hablando de hace 20 años, decía que claro, que era un pastor, un hombre ignorante y bruto. ¿Vosotros veis normal que se hable con total libertad y que aceptemos como normal que se hablen así de, de las gentes que viven en, en, en los pueblos y en el campo? Porque a mí me parece o sea ¿Y por qué crees que, que se sigue haciendo...? Pues porque vuelvo a lo mismo, es siempre hay una postal muy plana y muy superficial y porque los que escriben y los que ocupan los altavoces y los medios son gente que vive en las ciudades. Y gente que son tíos, pues, y perdonad, pero es así, y que tienen una clase social determinada. Parece que, es que no pueden escribir a alguien que es de un pueblo. Y esa era otra de las razones por escribir Tierra de Mujeres. Porque es que para mí lo más radical y lo más innovador está sucediendo en los medios rurales. Colectivos de pensamiento, fanzines, mujeres, además hablo del género. Mujeres que recuperan razas autóctonas, que hacen grupos de consumo, que luchan contra macrogranjas, que luchan contra la despoblación, que escriben, que escriben, ¿por qué ellas no ocupan esos medios? ¿Qué pasa? Que todavía no sabemos escribir en los pueblos y te, tiene que venir siempre el de fuera a narrarnos, ¿no? Insisto, yo no digo que solo tengan que escribir del campo los del campo, para nada. Pero sí lanzo la cuestión, ¿quién ha escrito del campo siempre? Y yo creo que también hay como una eh, objetualización, ¿no? O sea, siempre se habla de, de lo rural como objeto, no como sujeto activo, sí, ¿no? Siempre como objeto y además, bueno, os recomiendo que leáis vida a la intemperie de Marvadal, sí. que lo analiza muy bien. Yo veo dos extremos. Uno es que o somos la cabaña de Walde. Sitio donde va a descansar, a desconectar, uy que bien, no voy a tener internet. Esa típica frase de voy al monte y no me va a encontrar nadie, no vaya a saber nunca nadie de mí. Y yo, Bueno, pues a lo mejor piensa la imagen, esa idealización de cabaña. A mí la palabra cabaña me da mucha rabia. Yo no sé aquí cómo se llama, pero en mi tierra no existen las cabañas, existen los chozos. Y la persona que vivía en un chozo, mmm, bueno, mmm, ¿no os podéis imaginar cómo vivía. ...sin agua... ...sin comida... ...apestando a humo... ...porque tenía, eran pastores... en ...la sierra... ...bajaban cada dos semanas al pueblo... ...yo en mi casa lo sigo diciendo mucho... ...tenemos un dicho... ...que es, que es el siguiente... ...que es que retrata muy bien esto... ...estoy más a gusto que vestido de limpio... ...sabéis de dónde viene, ¿no? ...de ese pobre hombre que se tiraba... ...dos o tres semanas con las cabras en el monte... ...y cada dos semanas el domingo bajaba a su casa... Se daba un lavadito, o se duchaba o en un barreño y el tío se ponía la ropa limpia. Pues es que una cabaña, la cabaña, esa imagen que tenemos nosotros, cuando pensamos una cabaña pensamos una chimenea, un sitio para leer, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver, María, también con la eh, desarticulación de la sociedad campesina, ya no Total, habla de campesinos ni claro, de pastores, sino que la gente tiene esa visión como claro. totalmente ociosa de, de sí, ir al campo. Sí. ¿no? Es que, claro, entonces, cuando llegan allí, yo siempre lo digo, vale, ¿Vale? te quieres ir a desconectar, digo, a lo mejor no te preguntas que en ese monte hay una pastora que hace queso y necesita tener internet para vender sus quesos o... Yo qué sé, para trabajar o, o necesitas lo mismo que tienes tú, ¿no? Servicios mínimos, ¿no? Entonces, claro, cuando van allí y encuentran lo que hay, se rompe y aparece el conflicto. Y están los conflictos que veis en las noticias: por gente que denuncia a hotel rural porque los gallos lo despiertan, o porque huele muy mal, o porque el paisano con el tractor está haciendo ruido a las 7 de la mañana, ¿Un o un porque pacto, el pastor. O los perros pastores, que es que hay que ver, el perro pastor, que mi perro... Señor, usted está yendo por un sitio que es un campo donde hay ganadería. Lleve a su perro atado. Hay un hombre y un perro trabajando. Pero también ahí se impone siempre la visión urbana, ¿no? Claro, entonces, porque siempre la visión nace desde ahí. Entonces, ese extremo primero es la cabaña de Walden. Pero luego está el otro, que es los santos inocentes. Pasamos del idilio, lo, bu lo bucólico, lo pastoril a... Bueno, la, ahora no sé cómo se llama la serie, el otro día vi el tráiler, una serie movistar de unos neorurales, me da mucha rabia esa palabra, no me gusta, uh -huh. que se van a un pueblo y en el tráiler lo primero que sale es uno del pueblo, nada más verlo, con un rifle. ¿Qué quiénes soy? Oye, en vuestros pueblos estáis con los rifles esperando en el Zaguán a que venga el forastero porque en mi pueblo no... Y es otra vez esa imagen, ¿no? Aquí voy a pegarle un tiro al que venga, somos por porturraco, es... Eh y yo estoy tan cansada de eso, de verdad y vuelvo a lo mismo y os pongo ya otro ejemplo, ya el último de la prensa porque diréis, madre mía, la tierra que le tiene esa gente, esa niña, los no es periodistas fueron las elecciones el año pasado de la comunidad de Andalucía de donde yo soy en Andalucía no tenemos un problema de la despoblación como pueden tener otras partes de España como Castilla y León, por ejemplo no es un problema mínimo, no creo que sea primer problema de Estado ni de la comunidad de despoblación en Andalucía bueno, pues el país abrió, en especial de las elecciones autonómicas, un pueblo fantasma de Granada. ¿De verdad es necesario hablar de un pueblo fantasma de Granada donde no vive nadie? Cuando tiene a la gente que está haciendo 20.000 cosas en, en, lo, en el medio rural, organizando iniciativas, organizando festivales, haciendo lo posible para que haya vida en su pueblo, parques naturales, razas autóctonas, bancos de semillas... Pero es que nos gusta tanto ese relato, ¿oye? Desde a la ciudad le encanta tanto ese relato, de Columnita de Verano, de los veranos en el pueblo, el último habitante que vive en un pueblo solo. No sé, yo es que como veo que hay todo lo contrario, ¿por qué no reivindicamos lo contrario, no? Es que me parece un periodismo tan sepulturero y tan.. Sí, yo creo negativo. que también y parte siempre como de la manía del ser humano de situar siempre al otro como algo eh, ajeno, ¿no? Como algo claro. que está enfrente siempre, ¿no? No, no de lado. No sé, sí, sí. Sí, sino que en cualquier caso yo pienso que aquí de lo que se da a entender, lo mismo que este planteamiento, con el contrario, la comunidad idílica, aquí en esta tierra, en Cantabria, tenemos a un insigne escritor, José María de Pereda que nos habla de la comunidad idílica, en los pueblos uh -huh. todo es maravilloso. Para Son, es decir, en definitiva y al fondo parece que lo que hay es un profundo desconocimiento del medio rural, porque ni son eh, los de Walking Dead ¿no? ni son tampoco ese sitio maravilloso que todo el mundo es bueno y no hay problemas. Para nada, claro, eh, eh, yo reivindico eso, que vamos a tener en cuenta, igual que en las ciudades hay cosas buenas y cosas malas y un pues, poco vamos, vamos a dejar de idealizar. Bueno, a mí me, me gustan mucho las ranaderas de Cataluña, que son un grupo de ganaderas que todas trabajan en extensivo, sacan a pastar a sus animales y son muy guerreras y muy combativas, y ellas lo dicen, Dice, estamos hartas de cuando decimos que somos pastoras, que todos nos imaginan ahí durmiendo la siesta en el prado, Gracias. con la hierbita en la boca, que es que no somos eso y suben fotos de sus manos, de, de trabajar, ¿no? de una mujer que trabaja con animales y que tiene las manos pues como <risa> pues no unas manos cuidadas pues como debe como tiene que ser ¿no? Y creo que eso no ayuda para nada porque también pasa cuando la gente se va al pueblo a vivir, gente de ciudad, se produce ese choque del que tú hablas, porque se creen que se van a encontrar con los brazos abiertos, y es que tenemos que entender que en un pueblo hay otras formas de relacionarse, son comunidades más cerradas, hay otros ritmos de vida, entonces que es que yo en mi pueblo sigo siendo, soy forastera, yo, soy, yo sigo siendo forastera allí, toda mi familia de allí media vida la he pasado allí, pero como nací en Córdoba, pues yo soy forastera, sigue, sigo siendo forastera, pero ya está, y hay ese recelo a la gente nueva, pues yo también lo intento explicar. Sobre todo con mis amigos de Madrid, de Barcelona. No, es que he llegado a un pueblo, y te, te quedan dos mirando. Digo, hombre, es que tú imagínate en tu, en tu comunidad de vecinos que de repente hay una persona... Yo es que lo veo así, ¿eh? Que entra a tu portal y está en la escalera... A ver, no sé, ¿no? Pues pueblos cerrados es normal, se conocen todos. tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, sus cosas buenas. Yo lo hablo como mi abuela, que mi abuela pues está enferma y nunca nos quiere decir nada pues ya no me lo dice, pero la vecina me, lo, me llama por teléfono y me dice oye, pues tu abuela ha hecho lo siguiente, ¿no? Pues eso, ¿no? Pero hay que ponerla, hay que hablar de las dos realidades y de todo, ¿no? Ni de la idealización y de que estamos con un rifle y que somos unos muertos de hambre y... Que eso también, el cine y la literatura, es que ha ayudado mucho. Y bueno, todos sabréis, el documental de la URDE. Es que, bueno, y la periferia de Madrid y Barcelona... Cómo vivía la gente. Porque eso no era solo la urde. Yo en mi casa, toda mi familia materna se fue a emigrar a Cataluña, trabajaron en la SEA, mis tías limpiando casa, de criada. Y mi madre, pues, es una de las familias más humildes, de mi familia materna es una de las más humildes del pueblo. Y mi madre siempre me lo decía: Dice, mira, tenés, no teníamos nada, pero hambre no pasábamos. Porque toda, su familia, toda la familia, por muy pequeña, muy humilde que sean, tenían un huerto, se ayudaban, la comunidad se intercambiaban alimentos. Si una familia hacía matanza, todo el pueblo iba a ayudar y a cambio de la ayuda se llevaba algo de comida. A mí, esas formas de autogestión, por ejemplo, que me llaman muchísimo la atención, como ahora también. Eh, personas que igual tenemos proyectos también cooperativos o de intentar cambiar un poco todo esto, eh, como muchas veces eh, no puedes porque la gente eh, que está más habituada a un consumo más urbanita... Eh, siempre sospecha, no es como la eterna sospecha, compran en el Mercadona y está todo genial, pero cuando miran a los pequeños productores locales, muchas veces siempre hay como, como una sospecha ¿no? sí, sí. cada vez hay menos gente, pero sí que es verdad que, que lo notamos, y una cosa que si no, es luego se me, va, sí. se me va la olla me interesa mucho cuando hablas de comunidad porque muchas veces en el libro lo cuentas lo explicas muy bien, eh, como en las grandes ciudades se están intentando recuperar ideas comunitarias, proyectos comunitarios yo creo que buscando un poco esa necesidad de contacto también, o de ayuda mutua o de colaboración que se pierden las grandes ciudades con el anonimato, ¿no? Y son estructuras completamente comunitarias de la sociedad tradicional campesina, ¿no? Que hay que celebrarla. me parece genial que ocurran, pero, oye, que eso ya está inventado en el pueblo. Iniciativa de vamos a quedar con los vecinos para conocernos... A mí es que me pone súper triste. Hay noticias, las noticias de que en las ciudades las mujeres y hombres que se mueren solos en su casa y se pasan semanas. Porque nadie lo reclama, muerto en sus pisos. Y ya cuando empieza el olor, los vecinos llaman a la policía. O sea, a mí eso me, por, me, me produce un, un dolor, no sé. De... La relación con la muerte, por ejemplo, los rituales la muerte no o sea, que ver. Que no conozcas al vecino que vive enfrente tuya. Y que te pase algo y que nadie te eche en falta. Eso en un pueblo, bueno, esas bolsitas de pan en la puerta que mi abuela un día no recoge la bolsa de pan y ya está aquí, o se ha caído o ha pasado algo, ¿no? Que insisto, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero creo que esa, ese sentimiento de comunidad, de pertenecer de conocer, ¿no? De, de esa ayuda, de estar pendientes los uno a los otros creo que tiene ese lado bueno y ahora en las ciudades se está replicando eso cuando hablamos de cuidado del cuidado en el centro viene a hacer una copia de lo que tú dices, de esas comunidades campesinas, ¿no? Pero normalmente lo que hacen, yo lo detecto porque además muchas veces estás a caballo entre esos dos mundos y suelen, suelen reproducirlo, pero luego no les gusta a la hora de la verdad ni hablar de campesinos, ni hablar de ganaderos, ni no? hablar de ese otro mundo, ¿Pero ¿no? ¿Por ¿por qué porque no implica. Claro. claro. Yo lo digo mucho, ¿Cómo, van? ¿cómo se va a cuidar y se va a proteger y se va a querer conservar algo que no se conoce? Y, pero claro, ¿cómo valora algo que no conoces? Primero lo tienes que conocer, ¿no? En el libro lo, lo cuento, que a mí me pareció súper interesante el estudio. En Inglaterra hicieron la revista Nature, creo que uh -huh. era, ahora no sé si era Nature o Science, bueno, perdona mi inglés, <risa> que soy, <risa> el inglés se me da muy mal. Eh, hicieron un estudio con niños de entre 3 y 8, 3, 8 años, 3, 11 años, de su comarca. ...con dos tipos de tarjetas... ...una eran pájaros, árboles y animales de su, de su zona... ...de donde vivían, vamos... ...que no eran animales de África ni de América del Sur... ...y las otra tarjetas eran Pokémon... ...el 80% de esos niños se sabían los nombres de los Pokémon... ...de sus animales y del ambiente que rodeaban... ...solo llegaban al 30-40%... ...a mí eso me parece desolado... ...¿cómo van a querer los niños y las niñas... ...cuida, no sé... Polla tirada de raza autóctona... ...la oveja montesina que está en peligro de extinción... ...si ¿sí no la conocen. Aquí Entonces, nos pasa... y Cantabria, es muy pequeñito... ...pero a veces nos viene a ver gente... A la, a la dehesa y hay niños que no saben lo que es una tudanca o no saben la diferencia que hay entre una ganadería extensiva y una intensiva. ¿no? Y ahora que nos aporrean con todo el tema de la carne, por ejemplo, tampoco se distingue. Siempre se habla en negativo y no se distingue lo que es una ganadería extensiva que es, eh, contribuye a que el ecosistema se regule y demás de otro tipo de producciones. Y también es una cuestión política, que yo con María lo tengo también, hablo en varias ocasiones, que cuando se habla de lo rural, que no no siempre lo rural es lo agrario, pero cuando hablamos también se incorpora a lo agrario, claro. hay una cuestión política de base. Y es que estamos intentando cambiar un sistema económico injusto y nos están dando por todos los lados porque al sistema no le gusta. Es que al sistema no le interesa que nos autogestionemos y que claro. vivamos y que comamos de lo que produzcamos. Es que no le interesa, por supuesto. Bueno, mirad la iniciativa que hubo en Cataluña con la leche cruda. Claro. Que todo el mundo, que es que vamos, la leche cruda... Oye, mira, yo he estado cinco años trabajando de veterinaria de campo con cabras de leche, haciendo control lechero, analizando muestras de leche, si un rebaño está certificado frente a las enfermedades, es que tú puedes tomar la leche cruda, porque a ese rebaño se le hace todas las semanas pruebas y no va, a hablar, no va a haber bacterias ni enfermedades ni patógenos en esa leche. Pero como es tan fácil hablar y tacharnos de ignorantes, de que la brucelosis... O sea, en Francia lo llevan haciendo años. ¿Y que o sea, a la industria le interesa comprar la leche Claro, a, ¿a la industria le va a interesar para... que un cabrero que tiene 100 cabras la ordeña y tiene la leche perfecta con sus controles tal pueda vender la puerta de su casa una máquina. ¿Vosotros creéis que eso le interesa a la industria? Pues ese es el problema, ¿no? Y en ese momento ya se nos tacha de que no tenemos ni idea. Bueno, a mí me pasó con un periodista que bueno, digo, ya le tuve que decir, oye, mira, perdona, eh, que es que no es que esté hablando con una veterinaria de perros es que soy veterinaria de cabras, de leche, y que además he estado formándome en leche de cabras, en controles de enfermedades y de proteínas y, y de todo eso, ¿no? O sea, me va a venir a mí a explicar el trabajo y me da pena. Y en cambio va a Francia, mi mejor amiga vive en un pueblo de los Pirineos, en Massat un pueblo que se estaba vaciando, que ahora viven 200 personas gente joven con los niños ella trabaja en algo que aquí sería impensable es profesora de los niños tiene un huerto y yo aluciné cuando la primera vez que fui a verla porque en todas las tiendas que entré en el pueblo los quesos eran del pueblo la leche era del, del ganadero del pueblo las verduras de los huertos del pueblo la carne y era súper normal que se comieran sus productos de hecho un amigo suyo, Román ha hecho algo que creo que aquí, si yo lo quisiera hacer mañana también es inversable va... porque, bueno, no vamos a hablar de la PAC porque si nos ponemos a hablar de la PAC ya aquí no nos vamos pero él, gracias a la incorporación que le dan al campo vamos, de hecho ya está viviendo, cuando yo fui ya estaba recuperando la granja y ya tenía las vacas va a vivir con 30 vacas de leche y la madre haciendo el queso porque es que el queso que haga se lo van, se lo compran su vecino entonces va a poder vivir de eso. ¿Vosotros creéis que en España alguien con 30 cabras puede vivir, con 30 vacas de leche puede vivir? Porque mira Galicia gente que antes tenía 15 20 vacas vivía bien, o sea, tenía que trabajar, ya sabéis cómo es la vida en el campo, pero vive ahora si no tiene 200, 300 vacas Porque se ha ido a modelos intensivos que además no cuesta mucho desestructurar, ¿no? Entonces, claro y se, desma, se desnaturaliza todo eso porque se da la circunstancia... Eh, yo, por ejemplo, vivo en el Valle de Campo, que no es una zona muy lechera, pero hay algún lechero que puede vender la leche en las maquinitas, leche fresca y tal, y se da la circunstancia de que tienen leche de, de, en el pueblo de al lado, incluso que se lo llevan a Reynosa, leche fresca a diario, y la gente sigue yendo a la comodidad del hipermercado, ¿no? del supermercado grande. ¿eh? Mira, yo creo que más que comodidad es que no, no valoramos las cosas. Porque yo, por ejemplo, cuando ven, cuando, vengo, cuando vengo mucho al País Vasco y a Cataluña me da mucha envidia de ver cómo cuidan sus productos y se consume lo suyo. Hay una diferencia bestial. Cuando bajéis a Andalucía parece que lo que hacemos no sirve para nada. Tenemos aceites de olivares vivos con, con cubierta Vamos, olivares extensivos, tenemos los mejores quesos de cabra que ganan premios en Francia y en el mundo y la gente no... es que yo tengo cabreras que no venden el queso pero es que su propio pueblo no le compran el queso, vamos porque no lo valoramos entonces, claro, creo que está también muy incrustado, ¿no? Eso ahí en la mentalidad, ¿no? Y sí, una falsa idea de progreso también, ¿no? Cuando y la gente... me da mucha, me da mucha rabia, ¿no? Y, y, y vuelvo a Francia ya con otro ejemplo que hacen cada dos años, hacen un, bueno, Francia es un país súper puntero en cabra de leche, perdonad que tire palo mío, pero es que <risa> con lo que es, trabajo y de lo que sé, ¿no? Hacen cada año un concurso Hacen la feria Caprinoff De cabras de leche Y es una feria super puntera De caprino, ¿no? Van por los mejores ganaderos Hacen concurso morfológico De las mejores cabras De morfología, de oro y tal ¿Sabéis quién ganó el año, el año pasado el concurso? No, no lo ganó ningún ganadero Lo ganó un instituto Un instituto de niños y niñas Pues los chavales tenían un rebaño en el instituto Las pastaban, las ordeñaban se presentaron al concurso y lo ganaron ellos. Y ya no es que lo ganaron, era la felicidad que tenían esos chicos y esas chicas de que su rebaño había ganado el concurso. Porque crean ese vínculo, ¿no? Tanto que ahora que nos preocupamos por lo que comemos, yo creo que sería súper fácil incorporar a los colegios, los, los huertos, que hubiera animales, ¿no? Que hubiera ese contacto, crear el vínculo. Es que si no existe el vínculo, volvemos a lo que tú decías. ¿eh? No se conoce, no se valora, no... Yo tengo alumnos de veterinaria que han elegido, o sea, porque yo en mi trabajo sacaba alumnos de práctica de la facultad de veterinaria porque teníamos la sede allí, la oficina. Estoy hablando de alumnos que han decidido estudiar veterinaria y que han decidido libremente hacer prácticas con cabras de leche. Y yo sacarlo de la furgoneta y no sabe diferenciar un campo sembrado de alfalfa o de maíz, o no sabe diferenciar una cabra de leche de una de carne, o no sabe que una vaca con mancha una frisona estoy hablando de gente que está estudiando veterinaria y que le gusta el campo entonces qué hacemos que hay un abismo fuerte no y la vinculación con los animales yo creo que también que antes lo hablábamos no la vinculación que hay con los animales y los animales vistos como comida cada vez hay una separación hay como una barrera más grande no se, desnat se desnaturaliza todo ese proceso de, de cría para que luego se naturalice mucho más la compra de animales sin ojos ni patas en el supermercado, ¿no? O sea, de animales intensivos, o sea, yo creo que ahí también hay como una desnaturalización del proceso de lo que es un animal y de lo que es criar y de lo que es un vínculo con un animal, ¿no? Sí, sí, es eh, convertirlo en, bueno, yo es que no sé si habéis estado en una granja intensiva o industrial, de pollo de cerdo lo que encontráis en el supermercado viene de ahí, pues es que ahí no hay vínculo ninguno entre el animal, la persona y el territorio que para mí es lo, lo bonito y lo brutal de la ganadería extensiva ¿no? y, y eso es a lo que, a lo que aspiramos, vamos, bueno, es lo que, lo que se defiende o sea yo lo digo mucho, digo porque hay macrogranjas digo no hay macrogranjas porque el tío que esté en su pueblo que no que no tenga trabajo, quiera poner una macro granja por gusto. La pone porque es que es lo que están fomentando y es lo que están dando ayuda. Y, y es luego no nosotros... se incentiva, igual, igual que el olivar, bueno, y os pongo otro ejemplo de mi tierra. En, si vais por la carretera de Córdoba a Sevilla, la nacional, no la autovía, toda la vega del Guadalquivir. Ahí siempre ha habido frutales. Además es una tierra buenísima para frutales. Bueno, las naranjas de Palma del Río son conocidas, bueno. Pues sabéis que están quitando los frutales y están plantando olivos, porque es lo que da dinero. Y en Sierra Nevada, en La Falda, un sitio donde está el cordero segureño y la oveja segureña, donde hay muchos términos de transhumancia, están quitando las ovejas para hacer cultivos intensivos de almendros. Y están haciendo estudios, allí hay una veterinaria que se llama Mari García, que os recomiendo que la busquéis porque hace unas fotos preciosas de los pastores y las pastoras de transhumancia. Han descubierto que a raíz de quitar las ovejas, eh, la biodiversidad está disminuyendo de una manera catastrófica. Pájaros que anidaban allí ya no van. Insectos, hay menos especies. O sea, cuando sacamos de un ecosistema esta ganadería extensiva que está que ha hecho posible ese territorio ese y ese raza raza rústica... y una raza rústica, rústica, rústica adaptada a ese territorio no que hace una labor social y medioambiental brutal y lo y sustituimos que... por algo intensivo no y María, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Porque yo es algo que con lo que convivo muy, muy habitualmente, ¿no? Que es la visión de los políticos sobre el turismo, ¿no? Muchas veces todo son campañas de turismo donde de nuevo la voz vuelve a estar en zonas urbanas, donde de nuevo el campo vuelve a ser un objeto de ocio, donde no estamos las personas que lo habitamos o que nos ganamos la vida trabajando también la tierra, ¿no? Es decir, eh, esa visión del turismo que hace que todo sea igual. Y, ...y que estemos ahí pues, para el disfrute de unos poquitos, ¿no? Mira, yo tengo... o sea, yo soy anti-turismo rural... ...pero yo voy a contar por qué... ...es que aquí se ha creído durante muchos años... ...que la salvación de la despoblación era el turismo rural... ...y tengo varias historias... ...una es cuando fui a Galicia hace unos años... ...a la fundación de Uxío O'Boneira. ...Uxío O'Boneira era un poeta gallego que... ...os invito a que lo leáis, que se llama ha lo oído el poemario que en el Courel, la montaña, eh, me invitaron su hijo, tienen la casa, podéis visitarla, es súper bonita, hay muchísimos castaños de, de ellos, y cuando me invitaron eh, me quedé en una aldea que eran tres casas, de las cuales tres era una casa rural, y la placa de la casa rural era que la había inaugurado Manuel Fraga. Y a mí me, dijo, me dijeron, muy soy blanca, que todo el dinero de los fondos para lo rural se había invertido en Galicia en eso, en casas rurales que están vacías, pero que todas tienen su placa de que fue Praga a inaugurarlas, ¿no? Esa es una historia que me hizo muchas gracias. Y otra es que mi pueblo, mi pueblo de la Sierra Norte de Sevilla, y el pueblo que menos habitantes tiene un problema, si comparamos a nivel de, se de Sevilla de la provincia, tiene un problema de despoblación cada vez hay menos gente, vamos, un pueblo que tenía 7.000 personas y en invierno dudo que lleguen a 500, ¿no? Eh, mi pueblo eh, está en un parque natural, que es la Sierra Norte de Sevilla y a nosotros en el pueblo se nos vendió que cuando se declarara parque natural que eso iba a llenarse de turistas, que la gente ya no se iba a ir que iba a una creación de negocio brutal, y es mentira la gente va al pueblo el domingo ni siquiera consume, ni siquiera queda a comer en los bares, van con las motos, que a mí me parece un turismo de terrorista Porque esa contaminación acústica que rompe el paisaje y el ecosistema de, de una sierra de montaña me parece algo atroz Y se llena el, el divertimiento de los motoristas sevillanos y ni siquiera se toman una cerveza en el pueblo, ¿no? Van ya con su bocadillo y tal y a raíz de declararnos parque natural empezaron a pasar cosas. Por ejemplo, en mi tierra, en Sierra norte de Sevilla, nace el Werner, ¿vale? Y todo ese río había trucha. Pues a raíz de ser parque natural y que empezara a venir la gente, empezaron a venir los pescadores. Ya no hay trucha en mi, pue en, en mi pueblo, que antes había. Antes eh, mi tierra está llena de alcornoque, se saca el corcho. Y además se saca el corcho no con máquina, sino con cuadrillas, con mulas, no se pueden meter coches porque es una sierra. Y la gente que saca el corcho es gente que sabe del campo. Entonces cuando había un nido de águila o tal, se tenía mucho cuidado, se intentaba no molestar al animal o se dejaba las cosas como estaba. La gente sabía de los ritmos del campo, ¿no? Ahora, si hay un nido en un radio de 10 kilómetros, no puedes sacar el corcho. Eso provoca conflictos con la gente de, del campo, ¿no? y, y bueno, que te voy a contar, ya si sí, nos metemos en el tema de burocracia, de leyes, de gente que vista las leyes desde la oficina, desde la ciudad y que no pisa el campo, vuelvo a la PAC, por ejemplo la CAP, el coeficiente de admisibilidad de pacto en mi tierra, hicimos se, hizo, se hicieron esta manifestación en el Parlamento de Andalucía, Paco Casero, que fue uno de los que fundó el Sindicato Obrero del Campo, no sé si, si os suena con las ocupaciones de las fincas, eh, de ahí nació Marina Leda, ¿no? Pues, pues porque el CAP decía que debajo de los árboles no había comida y eso lo no ponía la ley, la adaptación de la paz nos dijeron eso. Y una de las frases que yo siempre le recordaré, bueno, Paco Casi sí. lo estuvo en huelga, durante en huelga de hambre, durante varios meses, reuniéndose con, con políticos y demás, para denunciar esto. Una de las frases que a mí siempre se me graba se me quedaron grabadas, que él le dijo a esta gente, era Pero usted no se ha comido un bocadillo de jamón debajo de una encina. ¿Dónde están los animales comiendo? O sea, es que con estas leyes que consiguen que se arrancaran los árboles, porque no, no, no consideraban eso sitios cultivables o sitios de, de, de, de pasto, ¿no? Y esa desconexión hace muchísimo, pero muchísimo daño a, a la gente que trabaja y, y habita el medio rural, porque las políticas no son para ellos. No no, no, lo fa no es que... Ya no hablo de facilitar, sino... O sea, bueno, ella ganadera. Yo que he estado trabajando muchos años con ganaderos, con temas de papeleo, o sea, de verdad, te tiene que gustar mucho la ganadería para aguantar la burocracia, ¿eh? O sea, yo había días en mi oficina que el 90% de mi trabajo de oficina no era de veterinaria de campo eh, o de veterinaria de trabajo de la raza, o de, era de arreglar papeles y de cosas absurdas, de decir, madre mía, de días de echarme a llorar. O sea, yo he llevaba a mandarle a la administración selfie con cabra para demostrarles que las cabras estaban vivas, porque a ellos lo que les interesa es lo que sale en el ordenador no, no, es que está muerta desde hace dos años y digo, que no, que está aquí la cabra ay, y ya digo, mira te mando la foto, ¿no? ay, es que eso ya es mucho lío resucitarle, yo bien, ¿no? y es que te da una impotencia y dices, madre mía dice y menos mal que queda esta gente que tiene ganas y que aguanta que obviamente que hay que cumplir unos protocolos pero vamos a ayudarle, vamos a facilitarle yo es que, y vuelvo a otra frase de pago casero y es qué parece que nos quieren echar del campo, oye. Bueno, ya ahora que comentabas tú antes el, el rewilding, ¿no? El re ¿Cómo decías tú? El rewilding, este el re de que hay que dejar... Ahora ha salido una iniciativa que es que hay que dejar el campo a su... Ah, sí, salió el otro día un artículo que me lo contó mi padre, muy enfadado. Que es que, que la España, que la despoblación estaba genial. Que los pueblos se tenían que vaciar. Porque así la naturaleza volvía a su estado. Luego tenemos el cambio climático, luego arden los montes, porque arde el campo. Porque arde el campo. Mi tío, que es ganadero, ha sido hace unos años patrón del Infoca, de bomberos forestales. Y mi tío estuvo en el incendio de Amalcoya. Sabéis cuando se paró ese incendio, ¿no? Cuando llegó a zonas ganaderas. Ellos ya no se podían meter, porque iban a morir en el incendio. El incendio había eh, al y encina que se había comido la raíz dos metros en el suelo. Que una persona entraba en el agujero del incendio. Y hasta que nos llevaron a las zonas donde había ganado, extensivo, no pudieron, no pudieron par pararlo. Entonces, nos preocupan mucho los incendios forestales, pero echamos a la gente de los montes. Y esto no es de un día para otro. Y Voy a las políticas franquistas, a mi abuelo en los años... 60, 70, le llegó un manual de, de agricultura diciendo que si quería modernizar su finca y su campo lo que tenía que hacer era arrancar en y que y hacer una pedazo de nave. entonces, es que son son muchos aspectos y algo que viene desde hace desde hace bastante tiempo, ¿no? que obviamente que incendios siempre ha habido pero cada vez hay más y ellos en mi pueblo, a los mayores me lo cuentan, pues sí, salía ardiendo algo, pero inmediatamente como en cada monte vivía una familia y, pues, y se gestionaba el monte para claro, leña se, y para muchas gestionaba, cosas. Que ya no se se cuidaba, se aprovechaba, ¿no? Se vivía del monte, pues no eran tan atroces. Es que yo no sé si habéis ido a Galicia, bueno, y los incendios de Portugal del verano pasado. Y ahí tenemos un drama y... Con el cambio climático cada vez va a haber más incendios. Mirad el de, el, de, el de Gran Canaria, que ha sido un... Nosotros, catástrofe. por ejemplo, notamos mucho que la zona de comunales, que se gestiona también eh, donde vivimos por ganaderos, ¿no? Eh, toda esa gestión normalmente es prohibicionista, la gente ya no le dejan hacer nada. Y, ...y si nos fijamos en los criterios agroecológicos... ...de cómo tendría que gestionarse los ecosistemas... ...las sociedades campesinas lo han hecho siempre mejor que nadie... ...no han inventado nada ahora, ¿no?... ...lo que tiene que estar eso es, lógicamente... ...redefinido pues al, al mundo en el que vivimos hoy en día... ...pero pero esa gestión de los montes o de los pastos... ...siempre ha estado ahí, ¿no?... Y de bueno, de hecho los olivos centenarios, la encina en mi pueblo... ...y al que tienen 200, 300 años... ...las que han aguantado son las que han estado ahí... ...cuidadas de la mano del hombre y eso está ahí, ¿no? Pero parece que y luego y normalmente siempre hablamos de una buena gestión y Acuerdo. normalmente cuando hay incendios siempre el dedo señala a los ganaderos en general, ¿no? O sea, los sí. ganaderos siempre sí, es esa sí, visión es negativa. Es eh, ¿no? horrible, a mí me da me da mucha rabia porque mira para que veáis a mí es que yo me conmuevo mucho con los gestos y mi pueblo llevan cortando el agua desde junio. Ahora han empezado a cortarla por la noche, pero desde junio he estado sin agua hasta las 9 de la noche, todos los días. ¿Sabéis lo que supone eso? No tener agua. Y no dependemos de un embalse, ¿eh? Dependemos de, un, de agua subterránea. Bueno, pues es un drama. Por ejemplo, yo este año no, no, no vamos a tener huerto. Nadie ha por, no ha puesto huerto. Nadie ha llenado las albercas para bañarse, no ha habido piscina, bueno, eso es lo de menos, ¿no? A mí lo que más me duele es lo del huerto, pero. Eh, yendo a ver a mi tío, que porque tenemos animales y tal, pues hay una alberquita y él iba todas las tardes este verano a comprobar si bajaba el nivel del agua porque había un pozo no y nos daba miedo que también nos quedáramos sin agua más que nada por los animales, porque vosotros sabéis lo que es llevar agua a unas vacas que están en el monte, que no las tenemos encerradas eso supone, eso es un trabajazo, vamos y el gesto de, de mi tío, que la verdad que me emocionó mucho, es que había en la alberca una pareja de culebras. Y al día siguiente mi tío le había puesto un trozo de corcho en el agua para que las culebras salieran y pudieran tomar el sol y descansar. Y es que a mí me pareció tan... O sea, a mí eso me parece la tenue... Yo he tenido esos gestos con ganaderos y ganaderas con las que he trabajado, con sus animales ese cuidado y, y, y es que es tan normal y no, lo, no se quiere ver y no se quiere dar a conocer que se emocionan hablando de sus animales y de su día a día y, y llamando a sus cabras o sea, yo tengo cabreros que tienen 100 cabras y cada cabra tiene un nombre y ve los animales llegar, o sea, en el coche del, del cabrero y están los animales, se les cambia la cara a los perros pastores y es como... Y esto, claro, yo esto lo cuento a mis amigos de ciudad y flipan. Y, y creo que ahí María tenemos que contar esta historia, ¿no? Tenemos que incidir. Lo explicas muy bien en el libro hablando de la domesticación, conocerse este de lana, ¿no? Cuando cuenta los. Que... Es un libro que lo recomiendo mucho. Se llama Lo que no sé de los animales, de una escritora inglesa que se llama Jenny Disky, que ella es totalmente urbanita y hace un ejercicio de... en relación a los animales. Y habla, pues, bueno, se va a una granja de ganadería extensiva con corderos, habla de la relación con su gato... Hay una parte súper chula porque ella analiza los documentales de naturaleza y es genial la observación que hace porque te descubre, y algo que no a mí me encantan los documentales y todo lo que tiene que ver con la naturaleza, te descubre que los grandes divulgadores de la naturaleza siempre han sido hombres, no hay mujeres que cuenten documentales, ni que narren, ni que sean presentadoras, ¿no? Y ella cuenta al principio que sus padres eran de una zona rural de Inglaterra y se fueron a, a la periferia a trabajar en la fábrica. Y la madre no quería saber nada de, de lo rural, porque para ella pues significaba pues, como mucho, ¿no? no poder elegir, pobreza, bueno, ya sabéis. Entonces eh, ella cuenta que la madre le ponía unos jerseys de lana y que ella, cuando era niña, y siempre ella se estaba quejando de que los jerseys le picaban mucho. Y la madre le decía, no te quejes porque lleva el, el porque tus jerseys son, están hechos con las mejores lanas de Bruselas. Lanas de, la, de Bruselas, la madre se refería a las tiendas de lana de Bruselas. En ningún momento decía de dónde eran esas ovejas, no contemplaba al animal en esa frase los viaba por completo o sea, la lana salía de una tienda no salía de, de un rebaño de ovejas de alguien que esquilaba esa oveja de alguien que transformaba y trabajaba esa lana ¿no? y ella lo llama como el, el concepto post-domesticación ¿no? o sea, alucinaba como su madre omitía por completo al animal ¿no? al animal y no solo al animal sino al pastor o a la mujer que trabajaba la lana al entorno, a la raza autóctona y es súper curioso y muchas veces, bueno, y pasa. Conoceréis niños que se creen que la leche viene tal cual de un tetabric, de un tetabric que no existe la ubre de, de la vaca y que hay que ordeñarla, ¿no? Yo noto mucho eso también, por ejemplo, que es algo que a mí me llama mucho la atención, con el tema de, del olor, de la comida que huele o de los animales que huelen, ¿no? Yo siempre cuento la historia, cuando estuvimos una vez en Navarra, Lucio y yo conocimos a Idoya que es una quesera, eh, que hace, que hace Idiazabal y siempre decía, dice, claro, yo cuando te vendo queso te estoy vendiendo no solamente un queso que esté rico, que sea Idiazabal, que esté muy bueno y tal dice, sino te estoy vendiendo parte de la historia de mi familia, que somos cinco generaciones de, de pastoras eh, parte de la historia de ese territorio que ves ahí fuera, ¿no? porque le pastoreo con mis ovejas todos los días. Entonces, esta concepción de territorio, de sujeto, Total, de, de alimento, yo creo que se está perdiendo y se está desarticulando por completo y creo que es algo que tiene que ver mucho con un sistema político y económico que no nos está poniendo en el centro a nosotros, sino está poniendo otros Total. intereses. ¿no? Y muchas veces no se habla porque también por otro lado ahora mismo tenemos cada vez eh, un antiespecismo más eh, más bestia, ¿no? que muchas veces nos, nos utiliza también a los productores a los ganaderos como si fuéramos armas arrojadizas, no cabe lugar al diálogo porque cuando hay una barrera profunda debería la realidad... haber un diálogo y una yo soy, yo que estoy cansada de enfrentamiento y de. yo creo que hay que aliarse y buscar puntos en común y, y, y creo que hay muchas cosas en común o sea, no nosotros estamos en contra de la ganadería industrial y de tratar al animal como una pieza más en un sistema ¿no? cosa que la ganadería extensiva no hace nosotros aquí en España hay muchísima gente que lleva años peleando por mataderos móviles para que los animales mueran en su casa no en un macromatadero de cualquier forma y siendo... ...algo sin importancia, un trozo de carne... ...y la, la administración no nos deja... ...y vuelvo a Francia, en Francia en sí se puede hacer, ¿no? También es que creo que... que en, ...a mí me hace mucha gracia, mira... ...hemos perdido el... ...por el sistema de vida que nos imponen... ...y la individualidad que nos imponen... ...yo es que me siento muy afortunada de la familia de donde vengo... ...creo que me siento privilegiada en mi casa comer... Es una de las cosas más importantes del día. Yo cuando vivía con mis padres, cuando comíamos, nos poníamos la tele, nos hablábamos de lo que comíamos. En mi casa sabemos el queso de tal, la carne del vecino. Y los celebramos. O sea, es que yo cuando como con mi familia es eso. Es hablar de dónde vienen los alimentos. Es que aquí se nos ha vendido que tomarnos un café por la calle y tomarnos un bocadillo trabajando en la oficina de ser de moderno. Pues a mí me parece que de ser paletos no. Lo siguiente. Porque no hay una, una, no hay un cuidado, ni un. ni un trato especial a la comida. Es que mmm, yo creo que si nos preguntáramos. Cada vez que echamos algo de una bandeja al carro, nos paráramos un minuto a preguntar ¿De dónde viene? ¿Cómo ha sido producido? ¿Cuánto le pagan a la persona que hace ese alimento? Es que son muchas cosas de las que hablar, es que no es solo la carne. Es que vosotros sabéis a lo que llaman la huerta de Europa, que es elegido. ¿Sabéis lo que es elegido? Porque yo estaba trabajando allí. Esos son campos de refugiados de plástico, y en los plásticos viven familias. Y a las 5 de la mañana la rotonda de elegido están así. Y se montan en la rotonda, en la furgoneta, sin saber cuánto le van a pagar la hora, sin estar contratados. Y eso, cuando compramos verduras de elegido, lo, estamos sosteniendo, lo vale. estamos sosteniendo. Y eso es brutal, y a mí me parece brutal que siga existiendo ese sistema en este país y de elegido me voy a la fresa y a los frutos rojos ¿sabéis cuántas veces ha ardido este año el camarote donde viven los inmigrantes y los trabajadores de la fresa en Huelva? nueve veces ¿ha sido portada del país? no ¿sabéis dónde llevan el agua? en garrafas de agrotóxicos que usan en la fresa sales son las noticias ¿qué estamos incentivando? ¿sabéis qué personas son las que trabajan en las granjas industriales? Son personas migrantes, que a saber en qué condiciones trabajan. Pues todo el sistema incentiva y facilita eso. Y vemos súper normal que haya mujeres migrantes trabajando en la fresa, encerradas en un cortijo, sin horario, con unas condiciones brutales. Y pongo un ejemplo, en abril sacó a veces un titular que decía... 27.000 puestos de trabajo en la fresa y solo se presentan 300. En ningún momento he hablado de las condiciones de trabajo. O sea, es que me parece alucinante. Es como, o sea, no quieren trabajar. Como, ¿tú trabajarías por 3 euros la hora? O sea, ¿trabajaríais vosotros? ¿Cómo está esa gente? Pa o sea, y, y está, vamos, yo que cuando fui allí, yo estuve elegido porque hace dos años. Acabo y te paso la palabra. Hace dos años eh, la leche de cabra la pagaban súper cara. Entonces, típico empresario que tenía pasta decía oh yo pongo aquí cabras de leche y me hago, me hago rico. Tremendo error, porque no cualquiera. Primero, las cabras no son para cualquiera. Antes le contaba a María y Lucio un refrán que a mí me gusta mucho que dice que el que no sirve para cabrero se hace pastor y el que no sirve para pastor se hace ganadero y es tal cual, porque las cabras son muy especiales. Y me tocó ir a una granja en un invernadero y ya no voy a hablar de las cabras o voy a hablar de la persona que estaba trabajando con las cabras dormía en la granja en un colchón tirado al suelo todo comido de mierda el tío le hablaba como si fuera un animal y yo era como o sea yo salí de allí en plan no me lo puedo creer y eso está ahí eso está ahí y lo tenemos aquí al lado ¿eh? Y luego, una cosa que me hizo mucha, que me chocó tanto del paisaje este del mar de plástico, es que si vais por allí, veis solo plástico, y ahora hay una urbanización, que no recuerdo el nombre, que, que tiene playa y donde, en plan apartamento y tal, y sabéis dónde está la urbanización, o sea, el paisaje se rompe y está abajo, entonces, si tú bajas a la playa y ves allí, y giras la, la cabeza, tú no ves el mar de plástico, solo ves un barranco. O sea, vives de espalda a un sistema de explotación y de pobreza. Y yo decía, madre mía, ¿cómo, puede, cómo se puede vivir así? ¿no? ¿Y cómo consentimos esto, no? Es que ya he comentado. Por ejemplo, una que sí, habla de la fecha. En este verano hemos estado en el sur, todos los años hacemos una caravana para reivindicar derechos de migrantes y de marcas. Entonces, eh, porque unos días en huelga, las condiciones de contratación de las maderas de, de nuestras fresas, tan ricas y tan buenas, son 20, de, todos los años hay un contingente de 25.000 mujeres marroquíes. Los empresarios españoles mandan la solicitud de empleo a ah, las autoridades marroquíes las autoridades marroquíes van pueblo por pueblo buscando mujeres, entre, tienen que ser mujeres mm -hmm, entre sí, y mujeres, 40 años que tengan varios hijos para que no se les quede luego la tentación de cuando vienen a España y trabajan en la CESA se quieran quedar, para que tengan que volver sí, sí, sí. a su territorio trabajarán eh, aisladas del resto de las poblaciones, trabajarán eh, en el mejor de los casos, alojamiento en barracones lo más lejos posible de, de los núcleos urbanos. <risa> y en los peores casos, se tienen que buscar la vida, hacerse chabolas y las echabolas cada X tiempo se queman, curiosamente. O sea, es alucinante. Se les retira, se les, cuando llega, se les retira el pasaporte también para que no tengan tentación de quedarse. Se les paga al final de la campaña también para que no tengan tentación de quedarse. Trabajan mínimo 7 horas, unas 3, 3, 4 euros la hora. No se mueven del centro, del centro. no se mueven del internadero, no se pueden mover a nivel de, de comer, a nivel de sus servicios no, no, no, higiénicos. No de se hace y ven pronto, no tardes mucho, que hay mucho trabajo. Por ejemplo, estas son las condiciones del la, sí. de 90% de la, de, la, de la explotación de fresas que luego van a Alemania... Con de fresa y de frutos fruto rojos, efectivamente. De fresa más. y de frutos rojos y que luego, ahí voy y lo has dicho muy bien, llevan y el sella. sello de ECO. O sea, el sello de eco manchado de explotación laboral y, y de... Y de, y, la y, y de los campos de y Efectivamente, de sí, RAN sí. ...es similar, ahí hay más varones trabajando, pero la, las condiciones son similares. Y si son estos migrantes nuestros ilegales. Sí, eso que la ultraderecha no los quiere, pero que son los que le dan de comer Esto y conviene, que los explotan. Conviene que se, sepa, se Sí, se sí, sí, yo lo digo abiertamente y no tengo ningún problema... Siempre lo digo, y hay gente elegida que me ha dicho que lo que digo es barbaridades, que hay gente que... No... obviamente habrá invernaderos que estén bien gestionados y sostenibles, pero yo lo que he visto con el coche, y que he tenido que patear bastante en coche en carretera por allí, la tendencia y lo general no es eso. Y a mí me parece brutal, vamos. ¿no? Me parece... Yo no sé por qué esto no es un por qué no está esto sobre la mesa porque que consintamos esto aquí y además con total libertad y además se le da unas facilidades a los empresarios para, para que se haga esto y bueno ahí tenéis los resultados de vos en Almería, en Elegido, tú vas caminando por Elegido y hay unos pedazos de Mercedes y unos pedazos de coche que dices madre mía La realidad es que la gente de, de los pueblos está totalmente ajena a la situación de los migrantes, a la situación de los jornaleros todo el mundo cayó porque, claro, es la riqueza del pueblo. Y la, el, el, el resto del pueblo está viviendo los empresarios y todo el Lo que se genera de riqueza en torno a eso es mucho. Entonces, eh, hay, un, hay dos, dos grupos de, de personas que son totalmente ajenas, un grupo de otro. Los, los blancos españoles con papeles que están beneficiándose de, de esto los migrantes, los en, en Huelva sí es verdad que hay pueblos, que hay mujeres españolas que son temporeras también, que están con el SAT, están haciendo, están intentando visibilizar el problema y denunciando y luchando y sirviendo de altavoz a los migrantes, pero insisto que no ocupa los altavoces, las plataformas, porque yo es que no entiendo por qué esto no está en cortada vamos de... y además luego se tapa con sellos de denominación de origen sellos eh. ecológicos que al final pues... y esa otra, bueno ya si nos vamos a las grandes superficies y perdonad que vuelva a tirar para las cabras pero es que a mí me hace mucha gracia cuando va al Carrefour y fui, ve el leche de cabra de Bélgica que si veis la extensión que tiene Bélgica esa, esa cabra ecológica es una cabra que está en una nave que tiene sus metros de descanso de bienestar ecológico y que come pienso ecológico o sea... ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está esa, esa unión con el territorio? ¿Esos pastos, ¿Ese pacto, esa pastora? Y lo vemos súper normal, ese sello, ¿no? Que, que con eso también y hay que Manzanas envueltas un... en cuatro plásticos que vienen de no sé dónde y pasa, pasa eso, sí. ¿Alguien quiere comentar alguna... Sí. A mí eso mira, yo lo llevo diciendo muchos años que yo haría un sistema de etiquetado, pero que yo iría más. ¿eh? A mí me da mucha rabia cuando vaya al mercado y no pone queso de, pone queso, queso fresco o queso y dice no queso mezcla y yo digo vale mezcla de qué de búfala, de burra, ni siquiera pone de qué en el queso mezcla, ¿no? Yo quería a raza, sistema de producción, en qué condiciones, o sea, yo eso, lo, vamos, origen. Es que yo eso, vamos, no creo que cueste tanto trabajo hacerlo. Nosotros aquí tenemos lucha, María, con la carne y leche de pastos, que está por ahí Silvia al fondo y Javi, otro compañero de la cooperativa, porque es una lucha... Además, nos han he eh, sacado tanto de esos sistemas que la gente solamente ve pues el bio el eco y no cruza más variables ¿no? Y no se da cuenta que a ver, que el eco también es dinerito ¿eh? Que yo por ejemplo, mi oveja, la oveja que tenemos en mi familia no tenemos eco porque nos negamos a pagar y hacer un paripé que no nos da la gana pero que mis ovejas son más eco que uno que no tiene el sello eco porque se crían en el campo con las madres, en pasto todo el año que eso es otra guerra que tenemos que nosotros también, hay otra a que los cosa productores, también, Que tira mucho el dinerito y también que las certificadoras son un negocio, a fin de cuentas, ¿no? Y ahí también tenemos. tenemos no quiero llamarlo guerra, pero es otro frente, ¿no? Que creo que se debería de, de darle, no prioridad, sino simplemente en el etiquetado de verdad, ser claro y, y decir la verdad, ¿no? De dónde vienen las cosas. Y, y yo creo que si eso estuviera ahí, la gente se separaría. Yo estoy, mira, yo estoy cansadísima de que nos culpen a los consumidores, que es que no queremos. No, es que tenemos que saber. Tenemos que saber, y si no sabemos, pues no se le da importancia, ¿no? Y yo creo que comer bien, si se pusieran las pilas de verdad y se fácil no es caro. No. No es caro comer bien. Pero claro, es que vuelvo a lo mismo, interesa que se vendan los productos de ganadería extensiva, la carne de pasto, la leche de pasto, que haya esa autosuficiencia, esa autogestión interesa. No, Vamos. porque te cargas a los intermediarios que están especulando con tu trabajo. Nosotros siempre hablamos de esto, ¿no? O sea, te cargas a los tratantes, te cargas a todos el Es que el veis normal que en el mercado no encuentres con más facilidad un cordero de Nueva Zelanda que un cordero de yo qué sé. Estoy hablando de que esté en Granada, del Sierra Nevada, de La Segureña, y no lo encuentra. En fin, habléis vosotros que si no. <risa> ¿Alguien quiere comentar algo o preguntar algo? María, cuéntanos cinco propuestas para que la gente vea la vida de nuevo. Vamos, vamos a construir un poco. Vale, vale, vale. Cinco, propuestas. ¿Cinco propuestas para qué? Para un libro, ¿no? Eh, para que ese nuevo mundo rural, el mundo rural como tú lo ves, aparezca más. No, no, no, no. A ver, yo te, digo, yo te digo una cosa y lo digo en el libro Yo soy una simple veterinaria de campo Yo no soy socióloga, no soy política, no, no soy economista No sé si te voy a decir cinco, pero yo tengo ideas claras Una es dejar de tratar a la gente del rural como ciudadano de segunda yo no quiero que haya ni un colegio en cada pueblo, ni un hospital en cada pueblo, pero servicios mínimos por comarca, porque vemos súper normal, que esto lo hablaba yo con una amiga que es madre, que está en el campo de Castilla, en el campo de Cristana, tiene dos niños, ¿sabéis el médico que ve a sus niños? Un médico que solo ve a personas de 70 80 años. Vosotros, imaginaros que vais mañana al médico, tenéis un problema de vista y os ve el ginecólogo. Os echaría la mano a la cabeza, ¿no? Pues eso pasa en el rural. Servicios mínimos, no pedimos tanto, que pagamos los mismos impuestos. Y luego creo que por fin también se está consiguiendo, que se está cambiando el relato. Ya creo que los medios, como se ha puesto de moda, yo, bueno, soy un poco contraria a las modas, creo que traen cosas malas también y que son también un poco tiritas. Pero gracias a eso, por ejemplo, eh, era impensable el año pasado que las ramaderas de Cataluña salieran en el país contando ya su vida. Pues este año han salido las ramaderas de Cataluña ellas hablando en los medios, ¿no? A ver, ¿qué más piense? Lo que estamos hablando del etiquetado, o sea, facilitar de verdad la producción extensiva y la soberanía alimentaria. O sea, que es que ya le gustaría a muchísimos países de Europa tener territorio... y y las razas que tenemos. El 80% de las razas autóctonas de España están en peligro de extinción. Razas que están adaptadas a su territorio, que no tienen apenas enfermedades, que no tienen que estar tratándolas cada dos por tres, porque están adaptadas a su territorio y a su clima, pero no rentabilizan para el capitalismo y para este sistema moderno no sé, facilitar a la gente de verdad que se vaya a vivir al campo vosotros creéis que la gente y vuelvo, es que mira, en Teruel en un pueblo de Teruel, en marzo tuve una mesa redonda, en un pueblo de 200 habitantes y una mujer mayor estaba muy enfadada con la juventud porque decía que, que nosotros no queríamos consumir que no nos gastábamos el dinero que solo íbamos a lo barato y yo insisto vosotros sabéis la generación que nos ha tocado vivir o sea, yo vivo peor que mis padres muchísimo peor yo no sé si no sé si podría tener algún día una casa. Me hubiera gustado ser madre ya y no puedo, porque no tengo, pues soy precaria, ¿no? Yo lo digo y se lo dije a esa señora. Digo, ¿usted cree que a la gente en Madrid con 40 años le gusta vivir compartiendo piso? Porque en Madrid, en Barcelona, yo tengo amigos entre 30 y 40 años y ya llegando a los 50 que tienen que compartir piso porque no pueden pagar el alquiler, porque el 80% de su sueldo se va a pagar un alquiler de una habitación. Digo, nos estáis eternamente infantilizando. O sea, ¿tú crees que si hubiera políticas de verdad que incent incentivaran vivir los pueblos? Yo lo he hablado con muchos amigos de Madrid. ¿Serían contentísimos a vivir un pueblo? Si hoy en día con internet se puede trabajar desde casa. Muchísimos trabajos se hacen desde casa. Pero tú intentáis un pueblo. Mira lo que ha pasado con los de Fragua. Que intentaron reconstruir el pueblo. Están en la cárcel, de juicio. No Eso y sobre todo, a ver, otra cosa que creo que es esencial es bajarnos del, del estado cuando hablamos de medio rural. Y esto sobre todo a los políticos. O sea, hacer las medidas y las leyes y las políticas con la gente de, de los rurales. Y hablar y saber qué necesitan de verdad. Que no es tan difícil. No es tan difícil ese diálogo. Y creo que sería súper rico para todos, ¿no? Y yo creo que también hay que... ...aproximar la brecha entre lo urbano y lo rural... ...porque es que nos necesitamos los, ...tanto la ciudad como al pueblo nos necesitamos... ...si es que creo que no es tan difícil ¿no?... Y, ...y sobre todo la educación con los niños... ...lo que he estado comentando... ...crear ese vínculo... ...porque yo sé... ...igual que le pasará a María... ...que yo estoy hoy aquí sentada... ...y escribo sobre lo que escribo... ...y defiendo con tanta... ...con uñas y dientes la ganadería extensiva... ...y los pastores y la transhumancia... Y esta forma de vida y del campesinado, que ya hemos borrado la palabra campesino de nuestro vocabulario y creo que deberíamos de reivindicarla, es porque lo es mamado, porque he tenido la suerte de tenerlo y porque he tenido la suerte de tener unos padres y unos tíos y unos abuelos que me han transmitido la importancia de cuidar eso. no Entonces yo creo que es fundamental también en la educación, como te he dicho, esos huertos urbanos con los niños en el cole... Veterinarios sin fronteras tiene una iniciativa súper chula de que los comedores escolares sean productos de temporada, con productores locales. Es que tenemos, mira, fundamental, tenemos gente con ganas y gente que está haciendo cosas. Pues, vamos, sería genial que se le ayudara de verdad y se, y se le facilitaran las cosas. Y se hicieran políticas para, para que ese sea el camino, ¿no? lo que nos faltan son políticas centradas en las personas, ¿no? Que es un poco lo que sí. se llama la entiendo que, bueno, lo que estamos trabajando en el colectivo es un aspecto que es la memoria. Me acuerdo recuerdo el encuentro de, de Soria de hace dos meses, en el me que no, que lo más preciso es el tiempo y la memoria, que son dos aspectos ligados íntimamente al ser humano. Eso sí. con eh, las emociones, los relatos, los saberes... Los guardianes del territorio, el cuidado de la fauna, de la flora y de lo que nos hemos inventado y hemos tenido paisaje, está garantizado. Es decir, no hay una diferencia entre humano y rural. Es humano y rural, ¿no? Desde luego lo humano no existe sin humor, está claro, claro. Pero igual que no es ciencia silencio, es ciencia selecta. Es una cuestión, digamos que. Sí. Yo creo que estamos socialmente, eh, esa es la pregunta que quería hacer es su opinión, pero bajo mi punto de vista, estamos en un nivel social, digamos, de agitación social, ¿no? en los últimos años y que los, eh, como colectivo, eh, como colectivos activistas, pues más o menos, vamos haciendo espacios, de, creando espacios de resistencia, uh -huh. individualmente seguro, y hablo por mí evidentemente, eh, no soy por él, ¿no? yo soy seguramente uno de esos más allá de el y el bocadillo, no porque esté de moda, sino porque estoy en la, en la Claro, finalidad. pero porque el sistema te obliga. Sí, es, es que ahí vamos. Eso, es que vamos. efectivamente, es que el sistema te obliga a eso. Y vuelve a eso, a, a, a esa infantilización y a ese sistema que nos obliga a una individualidad brutal. O sea, estamos completamente solos en ese sentido. Y, y claro, es que es un cambio de sistema. Es que no es solo cambio de mentalidad es que es un cambio de sistema y que para mí el mal ya sabéis cómo se llama, es el sistema en el que vivimos socioeconómico brutal entonces y tenemos tenemos mucho trabajo pero tenemos pero la pregunta era, ¿no crees que el, yo no creo que los políticos pero tengo que relacionarme con ellos claro. es decir, y nunca están en los encuentros en cuanto a un encuentro los que hemos compartido que sabemos, la, que foto que sabe, la foto y lo de siempre palabras, lo que ha sido siempre el medio rural para el los políticos acabamos, acabamos de cambiar de gobierno con otras comunidades y el nuevo eh, consejero eh, muy bien ¿no? rápidamente se han con los primeros tantos en las primeras fotos con el medio rural, aquí hay muchos de los actores que han sido protagonistas y lo serán en los próximos años, en, en lo social, la red de desarrollo rural, bueno, muchos colectivos que trabajan a las sombras, seguramente todos, incluso vamos, en los colectivos, de esas políticas que no llegan y que estamos demandando. Es decir, eh, individualmente, para mí, desde el punto de vista de la cultura es una faceta fundamental, eh, como digo yo, cambio de, de paradigma, y en ese ecosistema que ustedes has definido, fundamental eh, pero no nos logramos armar y sentar eh, a una mesa todos los actores eh, protagonistas que somos todas las personas, entonces, eh, ¿por dónde pueden venir los tíos? Asociacionismo y cooperativismo, lo tengo clarísimo Mira, en el Caprino de Leche de Andalucía éramos para la junta, éramos los cuatro cabreros muertos de hambre, ignorantes, no se nos daba ayuda, todo iba para los caballos, para los toros, para las vacas, claro, iba cada asociación por su lado, nos asociamos y a todas las reuniones vamos todos, de la, todos todas las razones del cabrero de Andalucía, el que tiene cuatro, el que tiene 20.000, el que tiene mil, todos a una, y esa ha sido la manera de que nos escuchen y nos hagan caso. Y no ha costado muchos años darnos cuenta de eso. ¿eh? Y ya no solo lo hacemos en Andalucía. Tenemos cosas en Extremadura. Pues todos los ganaderos de Andalucía y Extremadura, cooperativas juntos y van a las reuniones juntos. Van a pedir lo mismo, a defender lo suyo. Y, y yo lo veo, por ejemplo, lo que hacen las ganaderas en red, han conseguido reuniones y empezar a hablar, Fademur, titularidad compartida, a raíz de juntarse y asociarse. Y creo que es fundamental. Es un camino largo, y, pero creo que, que va por ahí la cosa. Y claro, pienso como tú que la cultura pues, es fundamental. ¿no? La cultura y sobre todo en, en el rural, creo que, que debemos de, de darle especial atención a darles valor a lo que hacen porque no se les da, no se les da para nada. Valor e importancia a lo que hacen y a su historia y a sus palabras y a sus comunidades y a sus trabajos. Creo que, que ya va siendo hora también de, de que cambiemos esa forma de mirar. Pero creo que un, la unión y cooperativa y sobre todo, perdonad que es el paro mío, pero tema de ganadería extensiva y demás, si somos si va cada uno pidiendo para lo suyo y tal, pero si vamos 20 pidiendo lo mismo, pero para pedir lo mismo te tienes que sentar, no pelearte, discutir, buscar puntos en común, claro, eso es. Tienes que bajarte al barro que cuesta mucho más, y eso a los políticos a los ángeles se les va fatal porque al final es lo que pasa la gente yo siempre digo lo mismo y con esto yo creo que no sé qué hora es pero yo, ya. yo pero yo por ejemplo siempre digo lo mismo que también lo comentábamos en Soria eh, hacer la cesta o sea, hacer la compra es un acto político Total. de lo que tiene que ser la política en el sentido de vivir en, y practicar y la vida con los otros y con sí. las otras no en el sentido de lo que es un partido político hoy en día no sí sí pues al final y tomar esas decisiones también ya no solo por ejemplo, ahora que he estado, que había estado un mes en Madrid haciendo un curso, yo veo las bicicletas estas del Globo, dice hostia, de verdad, porque yo no sabía para qué era, yo pensaba que era solo de comida, pero no, por lo que se ve, te traen lo que tú necesites, ¿no? De verdad, no te puedes esperar a mañana a comprarte un cargador del móvil, o a comprarte ese libro, o a comprarte, tiene que ir alguien por ti, que le pagan, no sé cuánto le pagarán, que no están, son falsos autónomos, o sea, ese tipo de replantearnos las decisiones, ¿no? Y, y, y tú lo, yo lo digo mucho, lo de consumir. Digo, cuando ya estás empujando el carro de la compra, estás tomando decisiones, estás haciendo política, ¿no? Entonces creo que la conciencia, la concienciación y, y crear grupos, redes, tejidos, y, y buscar y trabajar en común, creo que es fundamental. ¿Alguien quiere comentar? Sí, Pedro. Sí, bueno. En la ciudad eh, tenemos unas cuantas opciones para ir haciendo comprar local, comprar de temporada, organizarnos, se están empezando a organizar eh, a partir de las tiendas de, de comercio justo y de pequeñas eh, compras directas a los, a los productores están empezando a organizar, y creo que tenemos que poner la, la oreja y, y las manos igual, en enseguida organizar supermercados cooperativos. O sea, grupos de personas sí, que sí, se sí. organizan... Eh, dejar de ir a Mercadona y organizarnos un, un Mercadona cooperativo. Y se puede hacer, se está haciendo, se está empezando a hacer y se puede hacer. entonces con todas esas cosas también vamos a, en vez de. Claro. En vez de que también hay que hacerlo, reivindicar a los políticos que hagan otras políticas. También y eso es no creamos mucho. Ponerse. Tenemos aquí un, un presidente sí. y unos consejeros que van a todas las romerías, a las ferias, <ríe> ponen las albarcas, son campechanos, comen los frenos ahí. Con la gente se hacen la y... foto con el corderito eh, montado en el carro. Señores, que es <ríe> otra cosa lo que se les demanda a ellos. Y a nosotros nos tenemos que... Mira, en Córdoba hay un... Lleva ya la cooperativa 20 años, se llama Alm Almocafre. Y Almocafre pone, crea una red de hortelanos, ganaderos, queseros. Y tú haces la compra allí. Y con esa red, tú ya sabes lo que hay. Es todo de temporada. Se pueden meter más gente, más productores locales. Puedes ir a visitar la, la ganadería y la huerta. Trabajar en la huerta. Es que no es tan... En Barcelona creo que iban a abrir la primera cooperativa como el primer mercado solo de productos locales, ¿no? Yo creo que por ahí, o sea, así que tenemos, tenemos la materia prima, tenemos los productores locales, tenemos la tierra, pues vamos a organizarnos ¿no? y vamos a crear esas redes. Que que debería en el pueblo, y se podría trabajar perfectamente, pero no puede porque el no tiene un servicio básico. Están un fin de semana en el pueblo, en una casa de esas que no me gusta y resulta que de ellos es un problema. Claro, pues no oye, de hablar con ellos, y no han salido de la casa el trato, porque el en caso de que yo esté aquí, como el acceso a unos productos baratísimos, comparados con lo que van a pagar allí por mierda que comen y no han ido ni al bar ni a la tienda y, dices, y aquí yo, los políticos son lo que son, pero yo aquí levanto la voz porque también tenemos una sociedad en mi opinión, un poco feliz. Pero esa es la, la imagen que, claro, de, de lo que tenemos de rural, de que me voy al campo a desconectar y no quiero saber nada y no nos damos cuenta de lo que tenemos, del territorio, de la biodiversidad, de los productos. Y es involucrarse y, y crear tejido y no es tan difícil. A veces no es Sí, no, es todo, claro. Aquí todos tenemos que poner. Pues mira, eh, yo no sé qué se puede hacer pero perdonad que vaya a Cataluña pero es que tengo un cabrero allí que es súper joven, es más joven que yo y vende la carne al restaurante de su pueblo hace yogures, que todo lo vende y se consume en su pueblo y cuando va a su comarca en la entrada de cada pueblo hay un cartelito con lo típico del pueblo pues carne de cabrito de granadero, queso, tal ¿Queso? No, um... te digo porque Sí, sí, voy Yo tengo una cabrera de Cádiz Que se ha llevado el queso azul Bueno, un premio en Francia súper importante Que hace unos quesos buenísimos Y ¿sabes dónde lo encontré hace poco? En Barcelona En Andalucía, no he visto nunca una tienda En Barcelona Con queso de que me por primera vez En Santander Claro, Claro Contaros que hay unos compas en Corintes que tienen un economato de consumo crítico, Sosterra, una cooperativa de consumo, y que se pueden hacer ejemplos en el local. Hay un montón, el, el, el Colegio Cisneros es un ejemplo también, estuvo con el director hablándonos de, de, de consumo crítico y de qué se puede hacer. Y comentaros que podéis coger el programa para septiembre, que este espacio se gestiona con voluntarios, con trabajo voluntario, que una, una cajita para ayudar. Pues, eh, investigar en nuestras redes cómo como nos gestionamos y que va a estar está grabado y que lo difundáis en la charla de hoy la de los próximos días, tenéis el programa en, dentro de la vorágine hay un apartado de Cultura Tierra Vida y que el ciclo no acaba aquí, mañana tenemos el miércoles y en octubre seguiremos Muchísimas gracias Muchas gracias a, a María a Bien, bien, non,